Hola, yo soy Hernán Orduela Y yo soy Miguel Sierra Alta. Y es para nosotros un verdadero honor invitarlos a nuestro segundo taller Coach TV en la ciudad de Miami. Aquí en los sí. estudios de Show Business. Estaremos acompañados de invitados muy especiales. y Estaremos hablando de temas tan interesantes como marca personal e imagen, el poder de los contactos, contenido y distribución. Cómo combatir el pánico escénico, comunicación asertiva, verbal y no verbal. Y muchas cosas más que llegarán aquí. Al corazón.